Entonces, a diferencia de las Lexar, que son unas SSD con unos pines especiales que no muchos dispositivos van a ser capaces de aprovechar, USB 3 ya se han ido estandarizando muchísimo con el tiempo, entonces con equipos medianamente modernos, se van a poder aprovechar al máximo las velocidades de estos bebés. Pásenme las tijeras, por favor. ¿Se ¡No! ¡No! Entonces, ¿qué tenemos aquí el día de hoy? Lo que les decía, tenemos unas USB 3.2 de Team Group en este caso, recordemos que Team Group tiene dos líneas en cuanto a los dispositivos de almacenamiento, creo que es una profesional y la otra es esto, una línea creativa. Como es normal la línea creativa tiende a ser un poco más costosa y este es el problema de las memorias USB, son a veces tan gruesas que les cuesta un poco salir de la caja, pero nada que, que se dé mucha dificultad. Son bonitas, son todas bonitas. En el empaque dice que eh, es a prueba de, de huellas dactilares. O sea que si la tocas mucho, eh, no van a quedar marcadas las huellas. Y de hecho sí, acá las estoy tocando. Bueno, de pronto un, un poco por el brillo de la tapa. Pero en cuanto al cuerpo, que es como la parte que más se manipula, no, para, para absolutamente nada. De hecho, píllese, acá está el diseño. Bueno, puede que se vea un poco oscuro, pero no, ahí se entiende. Está súper, súper cómoda y tiene tapita. Lo importante es esto, las tapitas para que no se exponga tanto el puerto. Ahí se ve el huequito, el huequito para meterlo en el llavero. Yo que acostumbro mucho a usar memorias y a llevarlas en el llavero porque no salgo sin mis llaves. Y realmente las, eh, al ser así, pues las cargo conmigo a todas partes. Entonces, vamos a hacer una prueba de lectura y escritura a ver qué tal. Acá tengo mi portátil de confianza a la mano, simplemente la conecto. Y bueno, acá tenemos la memoria, está vacía. Lo que vamos a hacer es... Eh, bueno, antes que nada formatearla Acostúmbrese siempre que le lleguen las memorias No porque vaya a llegar con algo raro Simplemente porque, eh, no sé, es como costumbre Es como para asegurarnos de que esté limpia, limpia, limpia Por lo que es de alta capacidad Viene para el formato de Windows, el NTFS o el XFAD Yo recomiendo mucho formatear los dispositivos en XFAD Porque es que la vaina es que XFAD es compatible con todo lo que se mueva Con Linux, con Mac, con Windows, con cámaras, con dispositivos móviles con todo, absolutamente todo. Expad es un formato muy versátil y permite para medios de almacenamiento masivo de alta capacidad como son 64, 128 y de ahí para arriba. Me no acuerdo, toda esta carpeta, ¿esta carpeta cuánto está pesando? Está pesando 9 gigas. Y vamos a ver qué tal le va. Puede que le vaya bien, puede que le valga mal. 40... Ok, intenta dispararse, es súper raro empieza, empieza en 50 y baja como en declive Es hasta chistoso Pero el promedio siempre se mantiene entre 40, 30 Más o menos, dejémoslo en 30 Cuando uno está utilizando memorias USB o USB en general Recuerden que hay bastantes cosas que pueden afectar La velocidad de la transferencia de datos de los dispositivos que ustedes conecten La primera y la más común siempre va a ser la saturación del bus Entre más dispositivos tengan ustedes conectados al USB eh, Entre más dispositivos tienen que repartirse la velocidad máxima de la interfaz USB puede ser eso, puede que esté bastante nueva la falta de uso, que toque darle un poquito más de cachucha, son bastantes factores y hay que tenerlos en cuenta, no siempre va a ser culpa del producto que uno tenga en las manos bueno, entonces ahora que termino de copiar lo que voy a hacer es coger, lo voy a mandar a otra ruta para que escriba en sectores diferentes y simplemente lo va a copiar de vuelta, esto es para probar las velocidades de lectura del dispositivo y vamos a ver qué tal nos va Ok, de alguna manera está rindiendo peor y no entiendo por qué. Bueno, el tema con esta memoria está muy raro. Estoy un poquito decepcionado, pero es que no se sé hace a qué echarle la culpa si ya lo probé en varios dispositivos. Y es que es muy chistoso, porque escriba a una velocidad que lo entiendo. Puede que por el primer uso, no sé, no escriba a su máximo potencial. Pero es que para que la lectura sea peor que la escritura, hay algo raro. Si hay más actualizaciones al respecto de esto... Listo, se las cuento. De momento, necesito solo 64 GB para poderlas usar en lo que necesite. Entonces, en cuanto al almacenamiento, pues para, es, para ahí tengo unas garantías. En cuanto a las velocidades, hay unas vainas que aún toca analizar mucho. Pero de resto, en lo que es presentación y precio, porque esto no valió nada, esto valió como, como 8 dólares. Eh, realmente eh, me voy contento Entonces hay pues lo importante que son durables Entonces al primer golpe tampoco se van a dañar Ni le van a corromper los datos Esto ya no funciona así Entonces pues nada los dejo Espero que nos veamos pronto Y recuerden que acá no somos expertos Simplemente apasionados por lo que nos gusta Nos vemos